Saludos afectuosos a todos los que sintonizan mi canal de superación espiritual, mi nombre Mario. Hoy les traigo, hoy les traigo el tema de vida después de la muerte, parte 2, tu amiga, tu amigo que está sintonizándome, ¿crees que haya vida después de la muerte? Continuamos, pues bien, hoy les voy a enseñar cómo debemos de estar preparados como materia para cuando nos llegue ese fenómeno llamado muerte y poder aceptarlo como tal y no rechazar ese paso tan trascendental que todos Algún día, más tarde o más temprano, habremos de pasar, ya que en esta vida material es lo más seguro por lo que tendremos que pasar. Que además se sabe perfectamente que es voluntad del Todopoderoso, Supremo Ser llamado Dios. Por lo tanto, no se debe de tener miedo. bien cuando llega a ese final llamado muerte y que pudiera ser por cualquier tipo de enfermedad que nosotros, nuestros organismos en el transcurso de nuestras vidas vayamos adquiriendo, arrastrando, padeciendo o que pudiera suceder por causa natural. Quizá por vejez, o por qué no decirlo, por causada por algún tipo de accidente, cualesquiera que sea la forma en que pudiéramos perder la vida. Ahora bien, el mayor temor del de ser humano es la muerte, el camino hacia lo desconocido. dicho ser humano compuesto formado de carne hueso de cerebro y millones de células que dan origen a todos los tejidos del de cuerpo humano y que muchas de ellas van muriendo para ser reemplazadas por otras nuevas para seguir manteniendo la vida de ese cuerpo y la muerte es tan solo la desintegración, desorganización de la vida armoniosa de dicho cuerpo. Hay una esencia o fluido que enlaza todas las funciones de el mismo y que coordina cada órgano, cada fracción del organismo humano vivo, llamado cerebro, ya que en él se encuentran las propiedades fisiológicas, espirituales, siendo así el, el enlace que conecta el cuerpo físico con su entidad espiritual y recibe las energías fluídicas para que el espíritu pueda habitar en dicho cuerpo. Y que al momento de que se rompe dicho enlace, el espíritu se libera de esa materia o cuerpo físico. Cuerpo convertido en cadáver. Porque si hablamos... De muerte, de acuerdo al entendimiento materialista, muerte es la ausencia de vida, es algo que se muere, que termina, que acabó, que terminó, que cumplió su finalidad, su función. Y nosotros, como personas, habremos de desaparecer de este planeta llamado Tierra de este punto en el tiempo y en el espacio, por ese fenómeno llamado muerte. Este es un ejemplo claro de que el ser humano, desde que nace y a través de los diferentes procesos de funcionamiento del de organismo humano, vive todos los días este fenómeno y que es para lo que en realidad todos deberíamos de estar preparados conscientes de que es tan solo la continuación de la vida misma pues bien aquí habré de comentar algo que ya lo hice solo que lo vuelvo a repetir porque es una base fundamental para que el progreso, perdón, para el progreso del espíritu. Todas las cosas materiales hay que aprender a desligarnos de ellas en su momento. Bienes materiales que adquirimos, compramos, etcétera, etcétera. De alguna manera... Quizá para muchos haya sido enorme el sacrificio porque a través de nuestro arduo tra trabajar dependiendo a la actividad que cada uno desarrolle en su diario vivir y cotidiano y como sociedad los esfuerzos que hayamos realizado para obtener el dinero suficiente para poder adquirirlos y que en realidad son puras cosas vanas superfluas porque el día en que habremos de partir de este mundo terrenal nada nos vamos a llevar al mundo de los espíritus y esas cosas materiales son las que nos van a retener en este plano terrenal servirán como cadenas que nos atarán y no no dejarán que sigamos nuestro camino hacia el mundo espiritual porque creemos pensamos que nuestra materia va a ser eterna que no vamos a morir nunca y nos materializamos tanto que nos aferramos y decimos, este dinero es mío, este oro es mío, este vehículo es mío, esta propiedad es mía, estas joyas son mías, etcétera, etcétera. Y las peleamos como fieras salvajes. Con esto no quiero decir que no haya progreso, progreso personal, sino todo lo contrario. Hay que trabajar, trabajar por nuestros objetivos, por nuestros anhelos e ilusiones, para obtener todo lo que como materia se necesita. Quizá todas esas cosas materiales que hoy en día la ciencia, la tecnología, nos ha dado, pero aprender a hacer uso de ellas en su momento y de igual forma aprender a desligarnos de todo ello para cuando llegue ese final en nuestro recorrido en este mundo terrenal llamado muerte, si no lo hacemos nos vamos a quedar toda la eternidad cuidándolas, sufriendo. Ver que otros están haciendo uso de ellas. Hasta aquí mi intervención. Gracias por sintonizarme. Nos veremos pronto en un nuevo video. Hasta la vida